Pesach del suelo, hijo de puta Batío dos Ahora sí veo uno ahí Oh my god batido. Batido. Hay uno allá Ahora sí Me han metido, tío, ¿sí? esta panda de simbios. Me están tocando bastante... Oh, una por... bala tú, el de es una bala ese. ¿Y este que se ha partido las patas? Con atrás. Están ah, me mata el de Lely. No lo, y no lo atropella, hijo puta, eso. Pedando, ¡Abajo, abajo! O sea, el Aquí Jordi en el pasillo. Me han cegado. He la arma del gula. Buena, tío. Hay placas por alguna. ¿Cómo que no te doy tú? ¿Quién se lo han reanimado con el puto Eli ahí, tío? Igual conena, saluditos, no, está sin placa, bro. Se ha craqueado, avance, avance. Uh, se ha craqueado. Ha batido uno. Ya no, vaya, que me quedé sin balas. Ya era la que tenía placa. ¿no? Eh... no van a avanzar, eh. otro. No, Yo no? no me quedé sin balas. No no están tumbados los dos en la derecha, los otros dos en la izquierda están vivos pesado, toma, anda, pesado No, no ya, un no. No. momento, un me un te vas? Les pillamos por la espalda botillo, tío, y yo, es ¿no? A un no tiro, va, bro, a un recuerdo. tiro, uno que se sí tiró Madre mía lo estás viendo, lo estás reviendo, lo estás reviendo, lo estás viviendo lo estás reviendo. Vale, pero es que no tengo chapas. Lo estás viendo. Se ¡Pero bro, por cuántos son ¿Aguanta sol? ¿Tres, tres, tres? nos queda uno, Pero es que, tío, la NC está muy raro, porque no te has fijado que las primeras dos, tres balas, bueno, más, cinco o diez, no se mueve nada. Y después empieza a pegar unos botes. Voy a la tienda de eso. Son mis huevos. Siendo francazos ahora aquí, tío Suimios estos, tío ¿Cómo sabes, hijo de tu puta madre? ¿Roto ese? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Me matas, tío? ¿Una puta bala, tío? Pero, tío, por favor, que te Tienes a dos, uno luchándome Otro sale por oh, la ventana Ese está, está, está, está, está más perdido sí, sí, sí. Que vamos, Madre mía, tío Vaya broncho, tío. Ay, mira, lo vaya broncho. Vamos a matar, tío. tío. Oh. Aquí, saco de peste. Ya. <risa> <risa> sí, pero bueno, eso también lo han nerfeado rápido dentro de lo que cabe. Pero es que ha habido metas muchísimo más exagerados, como lo de la DMR. Y más armas, tío. Ah, ya. La eh, tío, AUG, la tío, tío, M16 tío. que decía, venga, va. ¿Te mueres o te mueres? Ahí al frente a la izquierda tuya, mala. No. Ya, es que no llego a verle, es que creo que hay más gente, no quiero que me gusta. Joder, ¿qué coño ha dicho es? Sí. Una bala se ha quedado el puto blanco este, tío. ¡Ahí está, no, no, no, no. <risa> wey! Wow, voy a avanzar! Pero... Oh! Is Tengo gente aquí. Okay. ¡Oh, jeez! ¡Está siguiendo, <rindiendo> ¡Es que es alucinante, tío! Keep your de <ríe> uno. Casi, casi, casi. uno dentro, ahí también. Buena. Buena. Este por abajo. Uno. Uh, izquierda. Eh, la ventana 1. Tío, sniper, tío. Los de izquierda, los de atrás también. Oh, no, que hijo de puta, tío! De repente tengo un sniper de frente gosteado, tío. ¿Qué haces gosteado con una PPSH del suelo, hijo de... puta, tío! tío! Oh. ¡Ay, Hay uno allá. Pasando, tío? Tira aire, tira aire. Mira el de WV, tú. Vale. Bro, la Bren con el último cañón. Ahora no tengo racimo. O sea, pensaba que era era un puto racimo de mierda. Entonces no le doy ni de coña. Yo no, yo le tiro el al máximo. Tú le tiraste el aire. Ah, buah, vaya vaya la llevo encima. <risa> lo peor es que la has dado tú y yo, ¿no? ¿Eh? Sí, eso es lo peor. Yo creo que no, no. ha caído. No los veo, bro Ahora sí veo uno ahí. Oh, oh my god. Dios. Ah, bounty target is up. Take him down. Enemy lost your y otra vez... No lo veo tú, pero es que no te ves, no te ves. Estás campeando, sopa. Mira, lo no, maté. Reported... ¿Por qué? Te le clava la vida, tío. ¿Te oh, da wow, la RAM esta? Armería. Una ram, pero no, bro, la fam fue meta. Si, a ver, está Si ves, papu, está aquí uno. Va ah, mucha gente aquí, yo aquí, tú. Dios de lo que queda. Me quedan 3000 personas, puta personas tú. ¿Qué tío, qué es eso, tío. ¡Dios! ¡Sald aquí, cabrón! bote! <ríe> no, es que ¡Dios! ¿está ahí? Se venden, tío. Y lo bueno, peor es, que es, que es que no veo right. ninguno, tú, porque están todos campeando por ahí. Ya, ya. Yo igual. Mira, veo a uno, a una claro, puta que rata. Qué malo soy con el sniper, tío. Que les folla, ah, tío. Que nada. ¿Llevao otro a FIJAS? Carackeado. Venga, venga. Soy malísimo con el sniper, eh. ¿Para no el no uso encima del Swiss, tío. Puta bola de mierda, tío. Son malísimos, tío. Una tienda, me cae voy a Me mata al mar. Esa. <ríe> No está 10. safe No está, no está. Mierda. Campeatela tú, Aki. Rota por la izquierda, que queda el equipo ese de la casa. No ¡Qué volada, chaval! Lleva la jeringuilla, seguro. Less than was those days. do Yeah.